Mauro Icardi y Wanda Nanaga. ¿Qué es de la oh, vida? Oh. Mauro la Ay, ayer se rompiente. fue Antonio, lo que, está... que lagrimé en la Ay, cama. Ay, pero va a volver, ahora viste ¿Sí, el ¿no? Mensaje, sí, Igual que... ese, ese plato no tenía ni ton ni No, sol, ¿no? Era, era, era atractivo. <risa> no, viste la naná con esos camarones. La... Sí, <risa> eh, bueno, Mauro Icardi sigue rompiéndola en el Galatasaray. Ay, pensé en que ibas este a decir caso, otra cosa, ¿Qué, rompiendo ¿cómo? el club. No, la sigue rompiendo ¿Dices? como futbolista, sí, me le dice, le como bien, bien, no, La verdad me... que le está yendo muy, muy bien, muy en, bien. En, en el club sí, turco. Sí. Y eh, encontramos, en este fin de semana pasaron muchas cosas. Por un lado, sus hijas, Flor, que eh, aparecieron en la cancha con él, Wanda apoyándolo, lindo, reposteando cosas. Y lindo. por el otro. Hay una, ¿ves? Ahí vemos las imágenes, mira qué lindas a Fran y a Isabela presentes. Qué hermosa. Ahí en, en la cancha. Y Cardi que está, ya te digo, es ídolo en, en este club. Están, están sí. muy contentos con su desempeño. Eh, eh, es el Calatasaray, uno de los clubes más importantes de Turquía. Y apareció una joven, bienvenida a la Argentina, a Hande Sarioglu. ¿Qué tal, Una qué joven tal? de 34 años, presentadora de televisión, oh, espléndida. Hola, barbie Fanática de Aplausos, este ¿no? club, el dibujito del león, es por eso, ella es fanática de Mauro, sube, son muy graciosos además todos los videos y cosas que sube bancando de, y, muy y bien. cómo va a ¿De dónde es ella? Ella es, es turca, turca, turca, turca. muy Es bien. turca, muy mona, sí, sí, presentadora sí, sí. de televisión, todo, y eh, Mauro le además compartió algunas cosas, Flor, que, que ella estuvo subiendo. ¿Cómo? Ahí la vemos, Mirá. por ejemplo compartió, sí. digamos, Mirá. como... En la cancha, de, claro. cancha, apoyando. Ese me es encanta. Fútbol, ver, es, ella es, ahí... Esa eh, es eh, Susana, eh, ahí eh, No, <risa> plenidad, ah, Lo que se ve <risa> arriba, el dibujito para. que está es cortado. Es Mauro. Es Mauro <risa> Es Mauro <insertado>. que festeja <risa> todos sus goles eh, con como el una famoso topocillo. dirá de leche, re, En su momento. Ahí está, mira me encanta. Usó el gif de Mauro, muy fanática ella. Muy bueno, armado en la historia. Sí. Y sorprendió también, Flor, que a entender no. que juntos no el tema es que y no sé, su algo sé pero compartió claro Maury, es, Carri, de es un amigo es, es como un amigo ahí está ese que es un... Mauro no, no sé un guiño mirá ves cómo compartió me gusta porque es espontánea la foto sí sí sí no parece Cedis no está tiene una onda no no sé pero es monísima es raro que lo haya compartido él esto me llama la atención porque el otro día no les conté me escribió Mauro te escribió te, te pones en los oídos vos decís que es una figura al Galatasaray lo al sí. Pepe que estaría, porque yo saqué la diferencia horaria, eran las 11 de la noche. Mira, la Sería la a las 5 de la mañana Hande. De allá para decir. Por eso Wanda le puso mi debilidad. ¿Se acuerdan que yo dije que existirían mensajes sí. entre Opa. la China y él? Me acuerdo. Nunca dije, Mauro le escribió a la China de mi boca. Esas sí. palabras sucias nunca salieron. Ay, la no. cochina, Ay, esa jamás. palabra claro. cochina.